El día de hoy revisaremos unidades, decenas y centenas. Veremos los bloques de base 10 y el valor posicional. En México utilizamos el sistema de numeración decimal. Este tiene dos características, es decimal y posicional. Decimal quiere decir que agrupamos de 10 en 10, en órdenes cada vez mayores. Por ejemplo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 unidades pasamos al siguiente nivel, formamos una decena. Y así sucesivamente, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Con 10 decenas pasamos al siguiente nivel y formamos 10 centenas Y es posicional, porque el valor de cada cifra en un número o cantidad depende del lugar que ocupa. La tabla de valor posicional es muy importante, lo veremos más adelante. Las unidades tienen el valor de 1 y se representan con un cubo. Las decenas valen 10 y son una barra, y las centenas tienen un valor de 100. Y son un cuadrado. ¿Cómo formo cantidades con los bloques? Observa los siguientes ejemplos: tengo tres barras de 10, por lo tanto 10, 20, 30 y 4 cubos de unidades. 1, 2, 3, 4. La cantidad que formo es 34. En el ejemplo de abajo tengo dos cuadrados que representan centenas. 100, 200, una barra de 10 y 5 unidades, por lo tanto, 215. Veamos otro ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de decena, representan 60, y una unidad, por lo tanto, 61. Y en el siguiente ejemplo, tengo un cuadrado que vale 100 no tengo decenas, por lo que pongo un 0 y tengo 7 unidades. Estos bloques representan 107. El sistema es posicional. ¿Qué significa esto? Observa la tabla. A mi derecha tengo unidades, luego a la izquierda decenas y centenas. El número 3 en unidades solo vale 3. El 3 que está acomodado en decenas, vale 30. Y el 3 que está acomodado en centenas, ¿vale? Muy bien, 300. Como es posicional, acuérdate que aunque sea el mismo dígito, su valor cambia. En el ejemplo tengo 15. El dígito 5 está en las unidades. En el siguiente ejemplo tengo 56. Aunque es el mismo dígito 5, su valor cambia. Ahora vale 50. Y finalmente, 592. Aunque el dígito sigue siendo 5, su valor cambia a 500. ¿Crees poder acomodarlo tú? Fíjate bien, 45. Siempre iniciamos por unidades. 5 unidades, 4 decenas, 45, 128, 8 unidades, 2 decenas, 1 centena y 309, 9 unidades, 0 decenas y 3 centenas.